Pasa. Bien, bien, bien, bien. ¿Qué pasa? Es ¿Qué que pasa? Que como lo un conmigo... ¡Hola a ¡Dios Un nuevo vídeo y es que hoy estoy super mega ultra contento porque ha vuelto Ari y ha vuelto Youtube de una maldita vez Bueno, ahora está en el cole, pero la cosa es que cuando venga Ari va a tener un pedazo de sorpresa ¡Bienvenos! ¡Bienvenos! ¡Bienvenos! ¿Y por qué Ari sí yo no? Claro, como ella ha muerto y ha revivido, puede tener una sorpresa. Pues pero, ahora mismo, pero, me tiro por ahí y a ver si revivo. No, Martina, me tiro. Martina, Martina, Martina, que no te tires. Que se te ocurra, ¿qué haces, Martina? Ah, ah, Martina, ¿qué ah, haces? ¿Qué haces? Tú una sorpresa. Tú, tú aquí, solo Ari. Martina. Tú solo eres Ari. flamenco, ¿vale? Tú ah. eres flamenco. No, no, no Martina, Martina, Martina. ¡Ah, me tiro de cabeza! Martina, escúchame. Que simplemente le voy a hacer una sorpresa a Ari porque ha vuelto. Le quiero hacer ah, algo y a especial. Mí no, a mí, yo cuando volví, no me hiciste una sorpresa. Pero Martina, ¿qué dices Martina? Que os quiero preguntar. Yo solo debería tener una sorpresa porque soy mejor. Martina, para de hacértela triste. Yo quiero una sorpresa. Pero Ma Martina. jolí macho, ya se me está empezando a liar el día, tío. Por una cosa, que no he hecho por Martina, que encima le he dejado hoy no ir al cole. Y Ari, si le he mandado al cole, ¿me viene con estas? Joder, pues voy a ir a por Martina. ¡Ando! ¿Sergio? Mira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Sergio, Sergio, ¿qué es lo que te pasa, muchacho? A ver, he venido más que nada por Martina, porque me he escapado del cole para venir a ver a Martina. Te tenía preparado una cosa en el cole y para Martina y he visto que no han llegado todos tipo ¿Me estás diciendo que te has escapado del maldito cole, niño malditamente maleante, solamente para venir a ver a Martina? Sí. A ver, la verdad es que os voy a decir, sinceramente, eso es bastante bastante romántico, Sergio. Pero para qué? ¿Qué es lo que le tenías preparado a Martina? A ver, me gustaría darle un beso a Martina. qué te gustaría darle un beso a Martina, Sergio? ¿En qué cabeza cabe eso? A ver, a Arta se le está yendo la castaña Por un momento no se da cuenta que esa niña no es Ari Que es una chica random que ha venido a hacerse pasar por Ari Es como si ahora viene, yo qué sé, el Tutankamón y se hace pasar por mí Y de soy Martina, sí, claro, y yo soy Ariana Grande Entonces esta, ¿me dejas e e darle un beso a Martina o no me dejas? Mira, Sergio, a mí me encantaría, pero es que ahora mismo Martina está súper, mega ultra cabreada Conmigo por absolutamente todo el tema de Ari Así que, Sergio, yo lo siento mucho, pero... Bájate y vete tío, lo siento vale lo siento Ya se está empezando a liar la mañana Maldita sea, soy un maldito hombre desgraciado Ahora mismo tengo un problemón de pelotas Y ya veréis que cuando venga Ari Martina se va a poner súper, mega, ultra celosa Porque la sorpresa que le voy a dar a Ari Va a ser brutal Scarlett está loco de la cabeza ¿Y por qué no me da ni el regalo tío? Jolín tío, encima se la va a dar a una pava que ha venido Que tiene un mini parecido Claro, ahora yo me disfrazo de Rosalía y me planto aquí en una alfombra roja y digo, soy Rosalía. No te fastidia. Shhh, vale. Martina, vamos, está aquí. Vamos, madre mía, y es que es que. Es que Martina, es que es que me va maldita mente matar Máximo Squad, es que me va. El caso es que ahora mismo vamos a entrar Yo sé que se va a liar pardísimo, pardísima Y seguramente Martina me coge y me revienta la maldita cabeza Por absolutamente todo Y que está súper mega, ultra cabreada Pero bueno, máximo Squad, de verdad, no olvidéis suscribiros al canal Que es total, porque es totalmente gratis Más del 60% de la gente que está viendo este pedazo de vídeo No está suscrita al maldito canal Así que suscríbete, que es total, porque es totalmente gratis Todos los días hay vlogs súper mega, ultra interesantes Además, acabo de volver a YouTube Así que necesito vuestro máximo apoyo Nunca mejor dicho, máximo apoyo Vida, máximo Y vamos a intentar llegar a 50 mil pedazos de likes en este pedazo de vídeo por mi vuelta a youtube y por cierto no olvidéis de artamoda.com que literalmente ha venido ya el maldito verano ya está haciendo ese mega calor en la página web que está en la primera línea de descripción hay un montonazo de cosas tiene un montonazo de camisetas de muchísimos pero que muchísimos muchísimos muchísimos colores de verdad es que están super mega ultra chulas así que pedís a vuestros padres está en la primera línea de descripción solamente entráis a artamoda.com compráis vuestra camiseta porque si no se van a agotar y os llegan en maldita 2024 y por cierto, muchísimas muchísima gracias por todo el maldito apoyo de Arta contra el alien Máximo que seguimos top número 1, siempre seguimos top número mal, mal, 1, sea Y lo tenéis disponible también en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Igual que estos tres pedazos de libros, así que vamos a dejarlos justamente por aquí y, eh, o, o no, mejor vamos a cogerlos para protegernos de Martina porque estoy 100% seguro Que va, me va a empezar a reventar la cabeza, pero bueno El Arta está loco en la cabeza, no quiere que entre... Darle un beso, ¿ya te me ayudaba? Pues me da igual, yo a mí me daba sudar Porque ahora mismo yo voy a subir por aquí Y me voy a ir a entrar porque tengo que darle un beso Quedaros hasta el final del vídeo que lo veréis Como le doy un beso a Martina Vale, pues voy a subir por aquí, lo que tengo que ir con Porque creo que está becario por ahí Así que mejor que no me pillen y ya estoy dentro Uah. Vale, chicos, voy a subir ahora Porque está becario por ahí No sé, por aquí voy a subir o no sé. Ahora es importante que no me vea el maldito becario Martina, ¿cómo estás? Martina, un abrazo de hermanos Oye, Martina, a traición nunca eh, A traición nunca Tengo los mejores libros del mundo para protegerme Absolutamente cualquier maldita Lujuria que me hagas Martina Son de buena calidad, tapa dura Los mejores libros de absolutamente de toda España Martina y si quieres pegarnos almohadazos, como mire, cuando éramos pequeños, con... pues déjame ir pues sí pues me iré con Ari cuando vuelva a hacer la misma guerra de almohadas Ah pues entonces boom boom boom boom Martina que no te piques hombre que... oh, no, no, no, no, vete con tu hija y dale una sorpresa porque ha revivido que sí Ari que no soy Ari soy ¿Vale, José? ¿Quién es José? A lo mejor es mi hermano real Vale, mirad, está ahí arriba Me pego a la pared Te voy a por aquí que no me pille becario Porque como me pille, le hemos tomado ¿Sergio? Hola, ¿Qué, haces aquí? ¿qué tal? No, no, no, no ni hola, ves? ni qué tal, ni nada. Si tú tienes prohibida la entrada a esta casa, ¿qué haces aquí? Venga, va, Martina, ya, chilea de Dios. Seguro sí. que es real de sangre y real de carácter, ¿no? Sí, como tú, que, sí, eres sí. Sí. Que, que eres más falso que Pero qué falso de qué, Martina? ¡Qué doble cara! ¡Qué doble cara. cara! ¡Tú eres como un celo ¡Estás todo el rato celosa! Encima, yo durante todo este tiempo que has estado mal, ¿quién estaba ahí? ¿Ari? No. Es yo te estaba apoyando, te estaba ayudando, te estaba cuidando ¿Y cómo me lo devuelves? Cuando viene Ari pasando de mi cara, pues vaya morro y Pero... que, pues, Cuando estés mal te voy a mandar Bye. a la. Martina, escúchame. Si es que la cosa. me dejes. La cosa es que yo también te he hecho un detalle: que no has ido al cole hoy. Encima, me ah. vas a suspender seguro el examen de matemáticas que tenías. Y, y, y... y tú suspendes el examen de si eres buen hermano. No, ¿qué tal? No, no, no, no. Ven, ven, te acompaño a la puerta. Ah, no, no, no hace falta, no hace falta. Que tengo que hablar. A ver, Habla lo que quieras, pero de caminar a la puerta. Tengo un plan para darle un beso a Martina. Mal, mala idea, mala idea, ¿eh? ¿Pero por qué quieres darle un beso? Porque quieres poner celos a Ari, ¿no? Ari ahora mismo es un clown. Bueno, vale, Sergi, ¿eh? eres muy listo, pero. Eh, no le digas nada de nada Harta Si quieres que yo no se lo diga me tienes que ayudar ¿Me estás subordando? Sí. Bueno va, tenemos un trato ¿Qué hay que hacer? Ahora nos tenemos que subir por arriba escondidos para que no nos vean liar ni Martina. Entonces, básicamente lo que quieres hacer es subir arriba por las escaleras sí. sin hacer prácticamente nada de ruido, ¿no? Exacto. Entonces, cogerlos por la espalda y darles un susto, ¿no? Sí. Vale, vale. Entonces, vamos para arriba y vemos qué hacemos. claro seguro que te ha sido porque te ha dado pereza llevarme ¿Qué dices, Martina? Por Dios. ¡Eh! Ya? No, qué vas? ha sido idea mía? Ahorita ha salido bombísima! Ya estás aquí, tío? Si ¡Ya te sé! ¿Pero qué dices, becario? becario ¡Eres un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es lo que Toma, Ceci, regálale esto, que está un poquito de mal humor. Corre, Toma. venga. Córre. Oh, muchas gracias. Espérate. Oh, ¡Qué bonito, Sergi, ¡Me encanta! ¡Pero para dejar al becario! ¿Qué haces aquí, Sergio? ¿Tú lo sabías? Yo no sabía absolutamente nada, Martina. O sea, me Él me ha visto. Él me ha visto. Escúchame, o no, sea, me, me... ha dicho que me vaya. Escúchame, me estás echando la bronca por la cara, Martina, que yo no he hecho absolutamente nada, Mira, tío. Por la cara cuál de las dos? ¿Pero cuál de las dos de qué? ¿Estás Sergio aquí y yo aquí quieres que haga? soy ¿Sí el tonto de Becario. Sergio, aquí no se qué le De Becario. Y un poco de alta ¡Tú también! ¿Sí? ¡Tú también has ayudado! No, mierda, Sergio! Que yo no he ayudado absolutamente nada, Martina, o sea... Ya no sé a cuál de creerme Esto parece un circo con dos payasos ¿Qué dices, Martina, de payasos? Que yo no me he ayudado absolutamente nada Si he estado todo el rato contigo todo el rato contigo? ¿Qué dices? He estado todo el rato planeando el regalo de Aria Así que ya no sé qué creerme Encima que yo no te llevo al colegio Le digo a este que se vaya Porque te hizo daño Y me estás echando la bronca ¿En serio? Ay, harta Yo ya no sé qué hacer contigo ¡Fuera! fuera fuera ¡Fuera! O sea, me, me, vas Fuera. Mí, ¿me vas a echar a echar ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Martina! Me parece muy duro, lo que se va haciendo No, no te voy a chocar Martina ¿Tú de qué vas? Bueno, Martina, escúchame Si te vas a echar ¿Sabes? Escúchame así... tú a mí Yo de verdad es que no entiendo a Martina O sea, todo en este mundo lo tiene la culpa harta, harta, harta y harta De verdad, más las yo a que estuvimos por absolutamente todas las locuras que están pasando ahora mismo y por ahora mismo ahí va a volver del Tienes tres segundos para decirme ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Tres, dos, vale un... Lo que he venido es para pedirte perdón ¿Pero qué perdón? Si me pusiste los cuernos Eso no tiene ni perdón, tío A ver, que ya te he que lo siento Dios, que yo te digo que no te perdono Y tú, becario Deja de hacer planes raros sin mi consentimiento Porque ya te digo yo que la vas a liar un día Y es que Martina no me va a terminar odiándome, tío Lo siento, Arta, pero yo pensaba que era algo que iba a motivar a Martina Ya que, pues como sabes, al volver Ari se siente un poquito desplazada Acaban de tocar el timbre ¡Es Ariar. Sí, sí, sí, sí. Y encima, ¿has visto la clon que ha venido a, a, sí, al coleo, sí, ¿eh? visto Pues es igualita que Ari. Pero ya es algún clon, tú lo has dicho. Ari no es esa. Vale, Maximus pues, pues, pues, pues vamos a hablar justamente con Ari que está yendo justamente por allá. Ari, ven un segundo, que vamos a hablar de una cosa. ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? ¿Ari? No entiendo nada. ¿Te das cuenta que todas nuestras conversaciones son Ari, Ari, Ari, Ari? Chicos, si yo en el pecho. Vale, vale, lo siento. Bueno, en verdad A lo mejor te perdonan un poco Vale, la verdad que no entiendo absolutamente nada ¿Ari? ¿Dónde maldita mente está Ari? ¿Ari? Escúchame, no hace absolutamente nada De, de gracia, absolutamente nada de esto Ari Disculpa, ¿ha visto una niña corriendo hacia ahí? ¿Me dices ese, ese tío que no? ¡Agua, la maldita leche! ¿Dónde está Ari? Bueno, Martina, ahora vengo, ¿vale? Yo es que no entiendo nada Pero sí es buen niño Pero es que a veces se le va la olla Pero bueno, al menos él me entiende Y no como harta que Vamos, que no me entiende nada. Es que ni se preocupa por mí. Bueno, Máximo lo que vamos a hacer es tranquilizarnos, porque la verdad es que esto no me hace absolutamente nada de gracia. Vamos a ver si vuelve durante todas estas horas y en la noche vuelvo a grabar. A ver qué es lo que pasa y a ver, por favor, que haré, vuelvo, porque esto no me está haciendo nada, pero que nada, nada, nada de gracia. A ver, Sergio, ¿qué has dicho a Martina? Arta, ya he relajado a Martina y le da un abrazo, me ha dejado dar un abrazo y eso. ¿Cómo uh, que te ha dejado dar un abrazo? Y sí, ahora está tranquilamente conmigo, perdonado así que creo que ya le voy a robar un beso a Sergio estás loco de la cabeza ¿Cómo le vas a robar un maldito beso a Martina, tío? Pero cállate que te va a escuchar o sea, tú vas a ir arriba y le vas a robar un beso mientras te va a meter una te va a hacer ¡Pum! Te va a reventar la cabeza ¿O oh, no? Sí. Yo pues, lo que veo que a ti no te hace ni caso Y a mí sí, ahora, pues, te vas a tener que aguantar Bueno, pero que tampoco te pongas tan chulito, tan chulito, tan chulito Porque si no, te reviento la maldita cara, ¿vale, Sergio? Vale, vale Así que, ves, a lo que quieras, yo simplemente voy a acompañarte Y me voy a esconder simplemente como un maldito espía ruso Así que vamos a ver, porque yo creo que la Martina va a dar una leche en la cara que vais a flipar Ya verás es que no a yo entra y a ver qué es lo que pasa Uy. Hola Martina Hola ¿Qué tal? Bien ¿La, la, la, la, la, la, la, la, Y esa cara Martina ¿Qué pasa? Bueno, no sé, te he visto poner cara de... A ver, creo que lo que tienes es de celos Porque con él me llevo bien y mira que es un niño Y contigo no, que eres mi hermano A ver, conmigo te más a sonar bien Martina Va, No digas que no Martina para allá. ¿Qué, pasa? ¿Qué es que pasa? Que como ya somos amigos, pues.. ¿Tú de, qué vas? ¿Tú de qué vas? Pero tú qué te has pensado que son amigos. Tú lo has dicho, amigos, no novios ni nada más. Ah, y no de los amigos, bueno no, amigos pues mira para decirlo conocidos somos. Pero de qué quedar. Conocidos es que no, soy, no somos ni amigos. Eres <risa> un estúpido. no, no, no. Hola no, no. Vale, Sergio, pídele perdón ya. Martina que no vas a faltar. Martina mandar. lo siento. Perdón. No, no me vengas en mi vida, qué asco, tío. Caca, tío. Pero Martina, Martina que no te vas. Martina, Sergio, Sergio para la, para la, para la, para la, para la, para la. Que no me toques. Vale, Sergio, Sergio, vale, Martina, para, para, para, tranquilo. Eres un asqueroso, no quiero verte en mi vida y menos ni me toques Tú y yo empezábamos a ser amigos, pero es que ahora eres... vamos Vale, sí que es verdad que no a Martina se, se conozco, le a Oye, de una maldita Vale, Martina, ves a darte una vuelta, pero vuelve, ¿vale? Después Una vuelta y no voy a volver Venga. ¡Me secuestren, por favor! ¿Pero qué dices, Martina, tío? Vale, Sergi Sergi, yo te diría que si te pudiera hacer Ir, la verdad es que estaría bastante Pero bastante bien, ¿vale? Sí. Lo siento, Martina, por todo lo que ha pasado Yo que pensaba que podríamos ser amigos Pero, tío, siempre es igual cuando dicen que la gente nunca cambia Bueno, Máximo Squad Vamos a dejar el vídeo justamente por aquí Martina está ultra, mega, super cabreada Yo lo único que os voy a pedir, Máximo Squad Es que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Que estéis súper, pero que súper, mega, ultra atentos Porque he vuelto a YouTube Y muchísimo, pero que muchísimo, muchísimo más fuerte que antes Voy a solucionar absolutamente todo lo Martina Nos vemos mañana a las 8.40 como siempre Yo soy Arta y como siempre digo ¡Vive al máximo! Pues Maximum Squad, no sé dónde está Ari O sea, llevamos absolutamente todo el día Que si sí llamando, que sí buscando Por absolutamente toda la urbanización, Pero es que no está directamente Así que no sé lo que va a pasar Esperemos que mañana vuelva Mañana voy a publicar un pedazo de vlog Porque tengo una cosa muy pero que muy especial Para enseñaros, pero no sé A lo mejor me está gastando una broma Pero el caso es que Ari ha vuelto a desaparecer ¡Ah! Maximum Squad, nos vemos mañana Como siempre a las 8.40 Vive al máximo